El documento Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe 2017 publicado por la CEPAL destaca a Bolivia como uno de los países con los más bajos niveles de endeudamiento externo mediante la emisión de bonos soberanos, señalando que los países que registraron un mayor aumento en la emisión de bonos entre enero y octubre fueron Chile y Perú. Asimismo, sobre las políticas macroeconómicas, Bolivia está entre las economías con menor deuda pública respecto al Producto Interno Bruto, por debajo del promedio de América Latina. Esto significa que el nivel de endeudamiento del país se encuentra muy por debajo de los umbrales establecidos por organismos internacionales. El documento expone la estabilidad cambiaria de Bolivia en comparación de las demás economías de América Latina y el Caribe. Estabilidad que ha ostentado en la última década y que ha permitido anclar las expectativas económicas, disminuir la exposición del país a choques inflacionarios externos y fortalecer el proceso de bolivianización en la economía. En ese sentido, el organismo internacional muestra en sus proyecciones para el 2018 que Bolivia registrará nuevamente la tasa de crecimiento económico más elevada de la región de Sudamérica, llegando al 4%.